Miércoles de la 19 Abad, semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrá salvado a tu hermano Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas Para que lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo Para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Sigue el discurso eclesial o comunitario de Jesús, esta vez referido a la corrección fraterna. En la comunidad cristiana existe el bien y el mal. La idea central es que la división o el enfrentamiento entre dos hermanos en la comunidad cristiana no se debe tolerar. El texto griego dice si tu hermano peca contra ti, lo que equivale a decir si tu hermano te ofende. Se trata de un enfrentamiento entre hermanos. Pues bien, si esto se produce, hay que arreglar esa situación cuanto antes. Para ello Jesús propone tres pasos. Primero, que se pongan de acuerdo entre ellos. Segundo, si esto no da resultados, que intervengan otros miembros de la comunidad. Y tercero, si tampoco eso sirve, que intervenga toda la comunidad. Y si es que el ofensor no hace caso ni a la comunidad, se expulsa. Esto es considerarlo como un pagano o un publicano. La comunidad cristiana no se puede tolerar la división o el enfrentamiento. La iglesia tiene que ser una iglesia unida, en la que no se toleran las fracturas y menos aún las ofensas. El atar y desatar es una expresión aramea que significa originalmente prohibir y permitir. En el contexto del perdón de las ofensas, como ocurre aquí, debe entenderse como retener los pecados o perdonarlos. En el conjunto de este capítulo en el que se habla del perdón sin límites, se debe entender como castigo correctivo para ganar al hermano extraviado. Los pecados son perdonados por los hermanos, por la comunidad. Todos somos corresponsables en la comunidad. Cuando un hermano ha faltado, la reacción de los demás no puede ser de indiferencia. Un centinela tiene que avisar, un padre de familia no debe callar, el maestro, el educador, no debe permitirlo todo, ni un amigo desentenderse cuando ve que su amigo va por mal camino. No es que nos vayamos a meter continuamente en los asuntos de otros, pero nos debemos sentir corresponsables de su bien. Esta corrección no la ejercitamos desde la agresividad y la condena inmediata, con métodos de espionaje o policíacos echando en cara y, y humillando, nos tiene que guiar el amor, la comprensión, la búsqueda del bien del hermano,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 Susano. Tender una mano, dirigir una palabra de ánimo, ayudar a rehabilitarse, El modo de hacer la corrección cuenta mucho No es fraterna la manía que algunas personas tienen de poner en evidencia las faltas ajenas Por eso nuestro señor enseña que una corrección no tiene que entenderse como poner en evidencia al culpable sino hacer la corrección con la ayuda de, la, de otras personas de la comunidad. Toda acción buena suele estar en el punto de equilibrio entre dos extremos. Ni por una parte es incorrecto meterse en asuntos ajenos, por otra parte no hay que ser indiferentes ante un error de conducta que es posible corregir fraternalmente. No podemos tomar la posición fácil de decir basta con que yo esté bien, que los demás vean cómo le hacen. Es obligación del cristiano ver por el bien espiritual, físico y moral de los hermanos. No podemos ver que un hermano peca y nosotros quedamos tan tranquilos. Es nuestra obligación cristiana hacer ver su error. Para hacerlo recordemos la parábola de la basura en el ojo. Pues en ella nos recuerda Jesús que la manera de corregir al hermano es siempre con gran amor, y con mucho cuidado, como cuando queremos retirar de su ojo una basurita. Debemos buscar el momento y las palabras adecuadas con el fin de no lastimarlo. Además debemos ser sinceros y auténticos. El esfuerzo debe ir hasta hacernos ayudar de toda la comunidad si fuera necesario. Recordemos que somos un cuerpo y si un miembro se enferma, se enferma todo el cuerpo. Tampoco se trata de estar buscando todos los pequeños errores de los demás. Se trata de, de las faltas que pueden llevar a la perdición de su vida o de pecados graves, de faltas morales que distan mucho de la vida cristiana. La corrección fraterna es algo difícil, pero cuando se hace bien y a tiempo, es una gracia para todos has ganado a un hermano, se puede llegar a la excomunión, pero esto es lo último, antes hay que agotar todos los medios y los diálogos, la corrección fraterna debemos hacerlo entre amigos, entre esposos, en el ámbito familiar, en una comunidad religiosa y en la iglesia, y acompañada de la oración. Rezar por el que ha fallado es una de las mejores maneras de ayudarle. Que el Señor los bendiga.